Hola nuevamente a los que ven por las redes sociales, espero que estén pasando la de la... mil maravillas. Les habla Oscar Salguero y vamos a hablar por un momento. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes acerca de la ansiedad. ¿No se ha puesto a pensar usted que a veces tiene ansiedades de algo? Y, y que sus manos no le paren así como las mías ahorita, miren, ¿eh? tiene ansiedades. Eso es tener ansiedad, tener nerviosismo por algo. ¿A poco a usted no le ha entrado una ansiedad por siempre tener su teléfono celular a mano? Cuando el teléfono hace ding, ding, ding, simplemente está alimentando esas ansiedades. Yo creo que no estoy en contra de esta tecnología, por supuesto la utilizo. Mi trabajo es tecnología, pero tengo que tener cuidado con las ansiedades. ...por esa tecnología, para estar anclado con esa tecnología. A veces, hasta me quita el tiempo de mi familia... ...porque tengo ansiedad por tener ese aparato en mis manos... ...revisando y revisando y viendo y viendo. Cuando siento ya se me fueron 30 minutos. Pero todo empieza con una ansiedad... ...el cual nos puede llevar a un lugar que no es. Pero la Biblia dice que dejemos nuestras ansiedades en Dios. Cualquier ansiedad que sea... Tal vez es porque está esperando una noticia. Tal vez es porque está esperando a, a alguien. Tal vez es porque espera esa noticia que de, definitivamente puede cambiar su vida y causa una ansiedad. Lo que sea, deje por favor esa ansiedad en Dios. Déjela en Cristo Jesús. Únase conmigo. Poner nuestras ansiedades en el cual puede arreglarlas, tomarlas y tornarlas en paz. ¿Qué usted piensa? Deje sus comentarios por favor.